Hola amigos, bienvenidos un día más a Brico Marketing, el programa de ONIAT TV donde analizamos herramientas de marketing y de productividad. La herramienta de hoy es una herramienta especializada para SEO y SEM, básicamente para marketing en buscadores. Como vais a ver, es una herramienta súper útil, así que ahora mismo os podéis meter y empezar a hacer mejor SEO con Aversuggest. ¡Vamos a ello! Y no os olvidéis que al final del vídeo diremos un truco que os va a ayudar a sacarle todavía más partido a la herramienta, así que no os despistéis, ¡allá ¡Vamos! Bueno, ya estamos aquí en la interfaz de Aversuggest. Eh, una de las ventajas más importantes de Aversuggest es que no necesita registro. A diferencia de la mayoría de las herramientas de SEO, tanto para palabras clave como para link building, que siempre necesitan que te hagas una cuenta incluso muchas tienen un periodo de prueba y luego ya no es gratis, en este caso tenemos un montón de herramientas gratuitas. Vamos a empezar por la herramienta de palabras clave, fundamental. Es muy similar a la que podéis encontrar dentro de Google Ads. Aquí buscaríamos una palabra clave. Vamos a imaginar que somos una empresa que vende seguros, por ejemplo. Vamos a buscar seguros de vida a ver qué nos sugiere. Y me empieza a dar ideas de palabras clave. Seguros de vida en hipotecas, hipotecarios... Veis, aquí ya estamos sacando una long tail que podríamos usar. Aquí sale un competidor. Hay gente que usa comparadores. Precios. Si le doy a ver todo, pues tenemos muchos más resultados que podemos analizar copiar o descargar en CSV. La verdad es que más cómodo no puede ser. No solo esto, sino que te da relacionadas, preguntas. Esto es muy interesante para posicionar contenidos. ¿Cuál seguro de vida es el mejor? ¿Cómo tributan los seguros de vida? Pues estos son contenidos útiles para los clientes con los que podemos hacer nuestra estrategia SEO. Aquí tenemos otras construcciones gramaticales con preposiciones. Por ejemplo sin, por y otras preposiciones que pueden aparecer. Sin seguro de vida, con eficacia, por teléfono y luego aquí te aparece también comparaciones. Seguro de vida y ahorro y accidente en este caso no son comparaciones, pero todo lo que tenga una Y lo detecta como que estás comparando dos cosas. También lo hace con las OS, seguro de vida, sí o no seguro de vida o decesos. En cualquier caso muy útil y muy bien organizado sin tener que hacer yo nada, la verdad es que es de agradecer. Aquí a la derecha tenemos además quiénes son los principales resultados en la búsqueda de Google, esto nos ahorra el tiempo de tener que abrir Google y mirarlo ahí y además te lo puedes descargar, con lo cual pues mira, tus principales competidores y conforme vas bajando te va ampliando más y más y más, ya voy por 60, 70... 80, 90, 100, y así no tenemos que estar yéndonos a Google para ver exactamente cómo está funcionando cada uno. Super truco! Algunas cosas más que hay aquí a la izquierda, le voy a dar aquí para ampliar, ¿veis? Visión general, ideas de palabras clave, podemos darle ideas de contenido. Si tenemos poca imaginación, pues nos viene bastante bien. Ya estamos en ideas de contenido y aquí nos dice títulos que están funcionando para seguros de vida. Un truco para conseguir enlaces y para conseguir que la gente nos conozca sería utilizar precisamente estas entradas para comentar, dejar un comentario en estas entradas ofreciendo nuestros servicios o incluso en algunos casos, si por ejemplo vemos que hay un blog, podemos contactar con la persona encargada de ese blog o de esa página web y proponerle pues, un intercambio de enlaces o comprarle un enlace o que nos mencione en la noticia o en el post sobre seguros de vida que tiene. Aunque antiguamente Aversa Jest básicamente servía para esto, para buscar palabras clave, han añadido una serie de funcionalidades que tienen que ver con el dominio, entonces podemos analizar nuestro dominio o el de un competidor y esto es súper guay vamos a poner por ejemplo el de mafre mafre.es y ya directamente se va a analizador de tráfico visión general y me dice palabras clave tráfico orgánico backlinks básicamente como lo que haría siempre seguramente con algunas características menos evidentemente pero hay que decir que es gratuito y que no hace falta registrarse con lo cual viene muy bien aquí podéis ver incluso qué tal se comporta este dominio según los diferentes países en este caso me parecen todos latinoamericanos otra cosa muy interesante es que podéis copiar los backlinks del competidor viendo por ejemplo este primer artículo que backlinks tiene bueno uno de los pequeños defectos que tiene esta herramienta es que es un poquito lenta así que voy a clicar en uno que tenga menos dominios por ejemplo este a ver si carga un poquito más rápido ahí lo tenemos y como veis les ha enlazado obv.es, Find Financial Services y otros. Con lo cual yo podría irme clicando aquí a ver exactamente cómo se ha realizado este enlace y así podemos intentar copiarles la estrategia. Y por si os parecía poco, os voy a dar el truco final para conseguir una estrategia de backlinks súper potente en solo 10 minutos utilizando esta herramienta. ¿Cómo lo hago? Vuelvo a buscar la palabra clave de antes, que es la que yo quiero posicionar. Ahora que ya estoy aquí, voy a darle a ver todas las ideas de palabras clave, igual que antes. Y me voy aquí a la derecha y como veis aparecen enlaces que tienen los mejores resultados para esta palabra clave. Esto que significa que si yo utilizo esta información para copiar la estrategia que mejor le ha funcionado a Rastreator, a Mafre, a Santa Lucía, a AXA, Cierto, a Sisa, las mejores estrategias de backlinks de todos mis competidores juntas en una misma herramienta. ¿Qué más se puede pedir? Habría que ir una por una descargándose los enlaces para poder analizarlos bien en Excel y no perder mucho tiempo. Pero una vez que lo tenemos, ya solo tenemos que contactar con los blogs y las webs que están enlazando a estas empresas. Por ejemplo, he clicado en rastreator.com barra seguros de vida. Muy bien, estos son los enlaces que tiene. debatescoches.net tiene una discusión en la que habla de sistemas de seguridad. Pues sería muy interesante entrar en este foro y dejar nosotros también nuestro enlace. Aquí está Rankia, que es un periódico, creditmarket.com, marketingseguros.es y muchas más. Algunas son agregadores, otras son blogs, otras son páginas web normales, pero seguro que en una o en otra siempre vamos a poder o dejar un comentario o hablar con el administrador o pagar por un enlace. Ya os digo, que en dos horas podéis tener la estrategia totalmente definida y poneros a trabajar en conseguir backlinks. Y todo con una herramienta que es gratuita. La verdad es que mucho más no podemos pedir. Pero aún hay una cosa más. Puedes saber si los enlaces son follow o no follow, con lo cual todavía puedes encontrar enlaces de la máxima calidad para tu estrategia de backlinks. Así que ya sabéis, tanto si estáis haciendo una estrategia de contenidos como una estrategia de link building, Suggest de Neil Patel os va a servir súper bien. Espero que lo probéis. Y esto ha sido todo por hoy, esperamos que uséis la herramienta ahora mismo y nos dejéis un montón de comentarios con vuestras impresiones y sobre todo si tenéis alguna herramienta que queréis que probemos y analicemos, estamos a la escucha. Ah, y no olvidéis seguirnos en YouTube y suscribiros, porque sin vosotros esto no tendría sentido. Nos vemos en el próximo vídeo de Brico Marketing.